Vámonos, ¡Vámonos! Aquí las copas, aquí el abridor. ¿Dónde está esa botellita de Gran Reserva que me tienes preparada? Pero, hombre Gabri, si ¿sí sabes que hay órdenes expresas de no dejarte beber en el plató después de lo que pasó con el director general. De verdad, es que quiero olvidar ese tema, pero es que hoy ponía especial vino en mi guión. ¡No, no, no, no, no! Joder. Acabamos de empezar el especial vine y ya hemos hecho el chiste que no podíamos hacer, tío. Ya. Yeah. ¿Es un vine? ¿Para qué sirve? ¿Cuánto cabe en 6 segundos? Descubre el fascinante mundo de los micro video blogs. Saluda a Pepe Romero, el director del primer festival español de vines. Ha vainido al plató para desentrallar este cruce de Twitter e Instagram. Nuestras series favoritas se enganchan a esta nueva herramienta. Descubre cómo combatir el síndrome de abstinencia entre episodios con estas mini-dosis. También le pasa a las estrellas. La epidemia Vine ya les ha alcanzado. Actores y actrices aprovechan cualquier excusa para que no dejes de mirarles. Hoy tenemos como invitado a Pepe Romera, un docente experto en video marketing y además el creador del Fast Film Fest, que es el primer festival internacional de Vines. Bienvenido, Pepe, ¿cómo estás? Bien hallado, encantadísimo de estar aquí con vosotros. Sí, un placer. Estupendo. Oye, ya que te tenemos aquí, nosotros sabemos perfectamente uh -huh. lo que es un Vine. De hecho, la verdad es que fuimos pioneros sí, sí. en ello sí, sí. pero explícalo tú parece que bueno Vine es una aplicación que nace como ya sabéis es queje de Twitter y permite tuitear vídeo igual que se, pu se pueden compartir 140 caracteres de texto Vine permite 6 segundos de de vídeo que van directamente a tu timeline se pueden etiquetar se pueden enviar mensajes directos y tal es, es otra red social lo único que nace desde Twitter Vaya, vaya. Y esos seis segundos, ¿tú has calculado alguna vez cuántos minutos de tu vida has grabado en Vine? Más o menos? Bueno, dicen que seis segundos es el tiempo que permanecemos con los ojos cerrados con tanto pestañeo todo el día. Entonces, ¿Ah, sí? me dicen, ¿cuántos Vines has hecho? Y digo, ¿cuántas veces has pestañeado? No lo sé. No pero lo que pasa es que como a vosotros pasará también, yo acabo pensando en imágenes y a veces estás con los compañeros de trabajo y si se te ocurre una bueno, idea pasa absurda. pasa siempre, eso nos pasa siempre. Sacas sí. el móvil, le haces plano contra plano y, y bueno, no le gusta a nadie, pero oye, tú te lo pasas pipa. Bueno, pues vamos a ver una selección de los vídeos que hemos elegido de tu Vine. Dinamarca, Madrid. Vale. Valencia. Madrid. Bogotá. Madrid. Madrid. Valencia. <ríe> Me odio de verdad, yo sí. es algo, el, el de loco de a los donuts es mi favorito. Me habían avisado cuando venía aquí, pero no sabía que iba a sacar los trapos sucios. ¿eh? Mm. Esto es un ejemplo de Vines, eh, como sacados de, de, la, de la rutina, pero por favor que la comunidad de Vines me perdone, porque hay auténticos artistas haciendo vídeos súper elaborados y chulísimos. ¿eh? Esto es un poco yo entreteniéndome cuando puedo Una pregunta práctica, ¿cómo haces los cortes? Eh, ¿Es tan sencillo como Eso parece? Es como parar ¿no? y ya está. Cada o... vez es más fácil, de hecho vine a mí me gustaba más cuando era un poquito más complicado porque era como un super 8. Tú apretabas el gatillo y se consumía los 6 segundos y ya está. Entonces tenías que jugar mucho con, con uh -huh. el pulso. Uh -huh. Ahora ya lo han hecho un poquito más fino y ya tú, por ejemplo, puedes grabar todos los vídeos con la cámara normal del móvil y luego ir recuperando y ah, editando y editar? quitando un poco del principio, del final ah, y ya. No, o sea, que tiene un curro. Ahora tiene un bastante más sí, curro. Sí, sí. ¿no? Yo normalmente grabo los vídeos. De hecho, aquí he grabado alguno eh, que, que ya publicaré y lo que haré será tranquilamente... Oh. ¡Qué fuerza! ¿Nos ha acabado? ¿No se les hayamos pedido, sí, he sido pedido yo, permiso? Sí, sí, sí, Para que se vea algo el programa, lo digo. Ah, Entonces, es lo claro, que Lógico <risas> también lo que haré será tranquilamente editarlo cuando tenga un rato, pero grabarlo. Y ya ya. profesionales profesionales del Vine. por ejemplo, hay montadores de Vine. Oh. no, no, hay montadores de Vine, pero sí que hay, sí que hay mucho profesional del audiovisual dándole caña a Vine porque es una forma como una de, de exponerse a un público muy grande y sí que hay muchas marcas que están utilizando el poder de Vine poder sí. de, de Vine, el poder de Vine para de un para comercial no, no, no, no, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Que no, sé si sabías que no, ¿vale? Ah, vale, sí. no, que no, no, no, de doblaje es sencillo, es directo, es bonito Así que, por favor, vamos a ver Desde que te vi me gustaste Hijo, mi amor, estás culera Pero sabes que venga maravilloso sí, todo lo que nos llega desde Latinoamérica sí sí, sí, sí, sí fantástico sí, claro. la reinvención no de los, de los clásicos de Disney en plan en plan macarra bueno pero conoces a esta chica nos has dicho que sí que te suena el... sí esta, esta chica tiene un perfil muy muy popular en, cómo se llama Juca Juca Juca o sea. y no me lo vuelvas a preguntar ah. eh, esta chica tiene un perfil muy popular en Vine porque aparte de que tiene, tiene buena voz y tiene buena buena actitud con, en cuanto a doblar eh, personajes también le da un toque muy divertido y, y como habéis visto llama la atención ver ver ese, es el personaje diciendo esa, ese tipo de barbaridades. Bueno, pues dentro de este stardom, la que realmente le ha dado mucha relevancia a Vine es el Ende que tiene una sección en su programa como esta que habéis hablado. Esto es fantástico. Esto es algo que puedes hacer en beach. Hey. Hey, la <risa> <risa> bueno, esto esto demuestra que que que vain. Ha llegado a todos los lugares, ¿no? Es que Unidos? Vine en Estados Unidos lo peta por todos lados. Eh, el mismísimo Obama hace, hace algo, tiene cuenta en Vine y, sí, claro. y de vez en cuando publica algo. No, es muy activo en redes sociales. No imagino a Rajoy haciendo Vines. ¿eh? No, no, pero sí grabando un plasma. <risa> <¡Ey>! <risa> en se <risa> bueno, entonces, hay, pero hay figuras reales en Estados Unidos que hacen auténticos sí, sí. Viners. Y el Ender es como muy bien habéis dicho, lo que hace es darle cobertura a toda esa comunidad de, de personajes famosos que se están subiendo al carro de, de hacer Vines. Y hay muchísimas personas eh, populares que estamos acostumbrados a a ver, a lo mejor en un programa o una serie, que se están eh, subiendo al carro de los vídeos de 6 segundos. gente que se ha hecho famosa precisamente por Vine, ¿no? Como Correcto, el... como Jeron Yard. Jeron Yard es un, es un francés que vive en Nueva York, ahora ha, ha viajado a México, pero se hizo muy famoso porque hacía vídeos eh, improvisados, muy buen rolleros, que yo creo que en España no, serían, no tendrían cabida, como por ejemplo cómo conseguir trabajo en seis segundos. Lo que hacía era grabar el Vine mientras se colaba detrás de mostrador y decir, bueno, qué que desea, y ya había conseguido trabajo en, en seis segundos. O el amor asusta, se, se acercaba a una mujer en el supermercado decía amor y entonces claro, le pegaba el susto y decía, el amor asusta por pues yeah. este tipo de cosas la que también hace unos maravillosos es maisie williams la, la chica de juego de tronos ah, vamos yeah? a ver alguno de los que ha estado subiendo últimamente She's gone. Sofa, sofa, sofa, sofa. <laughs> I have one question. Where's my leg? Batman. I came into the bathroom to find this. Well, clearly I'm interrupting something. These never work. No one can ever win on these. Ha ha ha! Ha ha ha! ha. I need to sit down. My feet are killing me. <laughs> Realmente esta chica le están dejando tener demasiado acceso al móvil, entre toma y toma, ¿no? Habéis hecho bien en poner más vídeos de ella que en los míos, gracias. Sí. No, pero tiene pinta de ser, de ser esta chica, de ser divertida y sí, currársela. tiene y la y... cara de una forma así un poco... No sé, yo no sé, se pensaba ser ¿sí el móvil o es el... No, no, es... tiene una geometría facial triangulera, Sí, sí, puede ser un género en sí mismo, los... Vines de Macy Williams, o hay gente que está haciendo cosas Sí, parecidas? hay mucha gente que, que lo reconozco, yo también lo hago, que se utiliza como actor, director y becario de, de las producciones de Vine y es el protagonista de todos los vídeos. Y esta chica lo hace como es tan popular, lo que hace sin, no hace nada más que acercarse a, a la comunidad de fans, lo cual a mí me parece estupendo. También recomendaros el, el, el actor que interpreta a Hodor, que hace además es DJ y tal, y hace unos vídeos eh, muy graciosos, solo diciendo la palabra Hodor. Hombre, que al está, está, cabo, es estaría bien que dijera un dialogazo ahí, ¿no? Sí, o sea. sí, hay que re, re, se ha o algo así. Pero ¿no? lo bueno, lo bueno de, de, de Vine es que ha conseguido crear otro género más, que, o sea, hacer supercats de Vine. Que, queremos decir, es coger muchos Vines, montarlos, remontarlos y hacer otra cosa de otra cosa. Es brutal sí, sí. esto. De hecho, un poco lo que hemos visto antes de jugar de, de, de, de el Jorba Notre Dame era también un poco supercat, ¿no? De recoger algo sí. y, y darle la vuelta. Con, con Vine lo que está pasando es que como son solo 6 segundos eh, se están haciendo muchas mezclas para compartirlos en YouTube y poder estar pues, 10 minutos, 15 claro. minutos viendo vídeos. Pero también hay que entender que vain funciona en bucle. Entonces tal como termina el vídeo, vuelve a empezar. Por eso hay muchos vídeos que adquieren otro. Que pueden sentido. ser más largos porque sí, acaba y empieza. Mucha gente que termina tal y como quiere que vuelva a empezar. Entonces te das cuenta que es bueno cuando llevas un minuto sí, sí. viendo seis segundos repetidos uno tras o sea, Puede, puede haber vain que sean palíndromos, ¿no? Por ejemplo, no hay, Sí, ¿no? sí. Busco la esa palabra en el diccionario y te, te lo digo. ¿Vale? No, sí, sí, sí. Jamón moja, jamón moja. Sí, lo que pasa es que, un, es que eso sería más mítico. loop que, eh, que bucle. Este loop loop y bucle idea. no es lo mismo. No mano. es lo mismo. O sea, o sea, es lo gente que bueno. sabe por esto tío esto es así claro. de acuerdo bueno. bueno además de toda esta variedad vamos a ver un super cat de vines de series y de dibujos animados vamos a ver <risa> With my mom, too? Yes, I did. <laughs> can I call you daddy? Fuck no, sir. Okay, can I just say something crazy? I love crazy. Alright, I ain't checked your Instagram, your Facebook, your Twitter, even your MySpace page, and nobody gives a shit. What you write except you? Yellow, turn up! Turn down for what? Mm -hmm, mm -hmm. What you humming, my dude? I am humming Beyonce. If only there was someone out there who loved me You Saúde, boy, et cetera Oye, aquí no hay ningún problema de derecho, o se puede utilizar todo lo que tú quieras, no te llama ningún señor de traje. De ¿no hecho, más, pro más problemas vas a tener si subes si haces la recopilación que hacíamos antes y la subes a YouTube. Ahí sí que ¿Ah, sí? sí que sacan las uñas rápidamente, pero sí que ha habido problemas de, de cuentas cerradas por, por utilizar material. Pero, por ejemplo, si, si utilizas seis segundos o de una canción o de dibujos, ¿te pueden llegar a decir algo? Esta, depende si haces un, un, un uso abusivo, podríamos decir, de, de los contenidos. Eh, si lo haces puntualmente no llamas la atención, pero esto es como, bueno, como todo, defraudado. Audiencia a audiencia. Audiencia también. Nosotros la defradonja, si siempre ¿Ah? tú quieres decir hacienda, ¿no? Pero... Sí, gracias. Defradonja de hacienda. <risa> que si lo haces poquito a poco no pasa nada, pero lo malo es cuando vienen los millones. Cuéntanos algún susto que hayas tenido tú con el Vine. Con Vine, el mayor susto que os podéis encontrar es el cartelito que te aparece cuando, apare cuando el contenido es eh, inapropiado para todas las audiencias. Ajá. Que lo que hace enseñar es... Enseñar un pecho. O... Enseñar un pecho o decir Uno, pecho. No, no. O... ¿Decir pecho también? No, no, no. Decir ah. pecho no, pero sí que evidentemente hay gente que se graba... ...haciendo ese tipo de cosas íntimas... Y, ...y las comparte en sus redes sociales... ...entonces uh -huh. lo que hace Vine es poner un... ...simplemente te pone un clic por medio... ...entonces te aparece el cartelito... ...y ya si quieres verlo es con tu responsabilidad. Ah, ¿Hay, hay, por... ¿Hay porno de Vine? Hay porno de Vine y seis segundos... Amigos? ¿Porno Vine? Porno Vine, sí, porno de seis segundos... ...yo creo que es, es bastante... Es a, mí a lo me... que vengo, vengo. Sí, sí, sí, sí, sí ya sí, está, vamos... Sí. ...los prolegómenos no se conocen no, no, en, en Vine. No me, estaría bueno. Bueno, <risas> yo creo que antes de despedirte... ...que ha sido genial tenerte... ...nos molaría que nos des trucos... ...tres pasos, tres cosas para grabar un baile". Bueno, pues sí. consejos es básicamente pensar lo que la gente quiere ver en los vídeos. Entonces, eh, estamos hablando de un formato muy corto, vamos a ir al grano, vamos a, a destilar esa idea o ese mensaje. Entonces, yo como consejo técnico, lo que intentaría siempre buscar es muy buena iluminación, el mayor número, el mayor volumen de luz que podamos Vaya obtener. El problema aquí lo tenemos, ¿no? No hay. Bueno, no. Eh, no, no se está mal, no se está mal. Se hecho, mira, tengo aquí, podríamos grabar uno. Sí, la vamos a lo mejor. Sí, nos venga. Nos venga, Porque improvisado es sí. todo, ¿eh? Venga, va, venga. a ver. Eh, ¿Cómo lo hacemos? No sé, tú. Por hacemos, sabes. Vine, en Vinci. Vale, vamos ¿Ese a hacer un... no lo hemos hecho en todo Miradas. el programa. Vale, vamos a hacer una cosa. Empiezo yo, entonces giro y sal, y ahí estamos los tres, ¿vale? vale. ¿no? vale bueno, preparados, pues estamos en Supercats. Vine, Mimi Vinci. Vinci. Joder es ¿Vinky? ¿Vinky? <ríe> es un buen final. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias por haber venido eh, Que no se nos olvide, Supercatters. Si tenéis sugerencias, uh -huh. vídeos que queréis eh, que aparezcan aquí O alguna pistita, supercuts.canalplus.es es. Eso es Nos despedimos y con uno de... Con uno que nos encanta a nosotros sí. Con un Supercats de Frozen Frozen y su canción mágica que Manu y yo entonamos a dúo Do, Do, Do you want to be a snowman? Do you want to be a? snowman? No! Do you wanna build a snowman? No! God, please, no! No! No! Do you wanna build a snowman? Who the fuck are you? Do you wanna build a snowman? Yes!